En hiperlimpieza contamos con una selección de bolsas de polietileno con autocierre recomendadas para supermercados, hipermercados, tiendas de comestibles, industrias alimentaria o farmacéutica. El polietileno es un plástico enormemente utilizado por su resistencia e inocuidad ante los alimentos. Estas bolsas poseen un autocierre para conservar de forma eficaz y segura